L -L hey, es el bacha ya se la saben this is like trivia no, wow. a hey. inevitable que me miren, no vuelva a mirar sabe que si hay problemas le toca sprintar quieren ser mi socio pero ya tengo a mi mano yo no quiero de yo solamente hago trap Put la comporte Le gusta tu jeva me escucha tu bloque, No creo que le importe Si sale contigo me bella de noche Chocamos por poco Por eso atento con una de coco Yo no me equivoco Se vuelve oro cuando yo lo toco Que es lo que decían Que no tengo flow, y era soy su mesías Sol aunque a veces usamos adidas, hubo problemas pero no canté, joven promesa me dice Mbappé, si busco fama es para mi gang, dando un para todo el ET, ey, todo el dando un para todo mi gang, un Sonido latino, comprando de gramo. Yo sé que no tiene, no fuma y helado Vestí clean, no pulsoreado camino. Sin duda, yo sé lo que hago. Ey, sencillo, está claro. Mueven un gramo y se siente el pablo. Ey, pero está difícil un pan encarnado por vender en crisis. Por vender en crisis. Un pan encarnado por vender en crisis. Yo lo lavo, se preguntan cómo que lo hago Niño tranquilo creciendo el bando Me conocen porque soy del lago De tanta apatía duele la cabeza Esa bebida no me interesa Ahora solo quiero pan en la mesa No quiero fama, quiero riqueza Siempre grabando nunca queda mal Fumando solo buena calidad De la primera o el último track Yeah nuevo, Lo mejor me queda a mí. Piquete nuevo, estoy sin freno. Todo ya son wannabe. Quiero concierto, vital hago todo lo que un día pedí. Ah, hey. No jodo con empresarios, soy empresario en mi barrio. A ninguno traicionado de los que están a mi lado. No jodo con empresarios, soy empresario en mi barrio. A ninguno traicionado de los que están a mi lado. Ey, L. E. L. J. Es el bacha. A ah, modo vampiro. What? This is like trivia. 2021.